Dicen que la información es poder. Ahora vivimos en la era de la información y casi todas las organizaciones están dentro del mundo del Big Data, del Business Intelligence y los que no están pues probablemente tengan que hacerlo pronto. Porque el hecho de analizar datos te permite ver qué funciona, qué tienes que mejorar y, y te permite aprender muchas cosas ahorrando tiempo y costes. Nosotros en el podcast nos gusta analizar los datos que tenemos y este es un ejemplo de un informe que tenemos con datos de que se generan en iVoox, aunque también subimos en otras plataformas y en YouTube. Y estos son datos de iVoox. Estos son datos que siempre hemos rellenado de forma manual. Pero ahora os vamos a explicar un poco, te voy a explicar un poco, cómo, cómo hemos cambiado y cómo lo hemos automatizado y, y explicaros un poco cómo analizamos nosotros los datos. Nosotros aquí, por ejemplo, en este informe de iVoox, pues podemos ver, comparar los datos entre temporadas, eh, vemos el número de descargas, el número de minutos, la media de descargas de minutos, el número de episodios. Vemos aquí toda la información. Y podemos comparar entre temporadas, entre secciones y entre años. También podemos comparar, eh, si triunfa más, los episodios que son online o los episodios que son presenciales. Podemos ver también la serie temporal, comparamos los datos a lo largo del tiempo. En el año 2021, por ejemplo, vemos cuántos episodios, cuántas descargas... Y bueno, esto es un pequeño ejemplo de cómo nosotros analizamos los datos en el podcast. Esto lo hacíamos, como, como he dicho antes, rellenando datos de forma manual en IVOX. Tenemos 55 episodios, entrábamos dentro de cada episodio en IVOX, y recopilábamos el número de descargas, el número de minutos que dura cada episodio, el nombre del episodio, la fecha del episodio. Y esto es, es tiempo, ¿no? Al final el tiempo es dinero, es coste, es dinero que es tiempo que puedes estar empleando en hacer otra cosa. Y se me ocurrió automatizarlo. Ahora está muy de moda el, la robotización de procesos. Hay muchos programas que te lo permiten. Y yo os quiero explicar cómo, cómo lo hemos hecho nosotros. Nosotros con un hemos creado un robot que lo que hace es que, como podemos ver, entra dentro de iVox... E con los datos que tenemos en un Excel, eh, tenemos la, la dirección del episodio y entra en cada episodio y analiza los datos que, que analizamos manualmente. Analiza el número de descargas, minutos, nombre, fecha y me lo rellena en el Excel. Y esto me lo rellena en, en menos de media hora, en medio minuto por episodio. Eh, tengo todos los datos en el Excel y yo mientras tanto he podido estar haciendo otras cosas. Eh, por lo tanto. Te ayuda, te, te ayuda a consumir menos tiempo en tareas repetitivas. Entonces, lo que, lo que queremos aquí es eh, recomendar a todas las a todas las organizaciones a, a automatizar procesos. Si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir y vemos cómo podemos colaborar. Y luego también os recomendamos hacer informes, pues como este, muy sencillitos es en Powerbay, para poder analizar vuestros datos, aprender qué hacéis bien, qué hacéis mal. Y lo dicho, si tenéis cualquier duda, queréis ayuda con la automatización de vuestros procesos o con el cómo podéis analizar la información, escribidnos que estaremos encantados de, de ayudaros y ver cómo podemos colaborar.